Cuando al final del nivel hay un salto de tres pinchos. That, nasty That's cold. Cuando te pasas un demon, pero estabas en el copiable. ¿Tú qué hiciste hoy, Par? Oh, ¿Qué no hice? Sigue subiendo niveles con la esperanza de tener feature. ¿Tú tienes la conciencia limpia? Sí, claro. Es lo último en bromas. Cuando un nivel tiene lag... Es un trabajo para la vieja ah. Aún recuerdo cuando Blas dijo que volvería a jugar Geometriash. Nunca volvió. Cuando ya completaste el demon que te propusiste a pasar hace mucho tiempo. Déjame tomarme unas cuantas selfies, hermano. ¿Usted es religioso? Quisiera hablarle de mi religión. ¿Cuál es su religión? Mmm, no es de... estoy interesado. Dime más de ella. Solo hay un nivel más difícil jamás creado. Y ese es Bloodbath. Erebus es el nivel más difícil que se haya creado. Cuando ya acabaste tu parte del collab y le muestras a tus amigos el paisaje, En esta hoja me notarán la mejor canción de todo Geometry Dash. Y el que me ponga color blind Le parto su madre ¿Qué significa? ¡Venilo! Bueno, un hacker sacará la 2.2, pero rotos lo detecta y le da ban ¡Oh! ¡En mi guardia! A día de hoy sigue con traumas Bueno, estás en un versus y dejas que tu oponente pierda primero Los modales Forman Al Dasher ¿Dónde está ese demon que al final me pasaré? güey. ¿Dónde he visto esto antes? Aquí está Cuando hacías perder a tu amigo y se molestaba ¡Soy el sucio Dan! Bueno, al fin te pasas un nivel demon ah. Boot en práctica como cuando primero te pasas el nivel y luego lo practicas. Estoy tan torcido que me dicen el chueco. Cuando llegas al intento 100 y dices que en este intento cae. ¡Un clásico! Gwen hackeas un nivel para subir su copiable. Los niños necesitan un héroe. Robton nunca va a sacar la 2.2. ¡Qué repeco, estale! Gwen sacan la 2.2 y tú no te das cuenta. ¿Qué están festejando? Gwen, eres noob y completabas todos los Dragon Boss de geometría. Dash. Gwen, conoces al main que todavía sigue jugando a los Mac Packs. Vaya. Uh... Llega al 100%, easy. A ver. A ver al cine. Algo anda mal. Gwen Robto ya se tardó en sacar la actualización. <risa> Boot dice que la sacará este siglo. Gwen <risa> eras Snoop y quería ser mod. He venido para negociar. Buen Guitar por fin se pasa a fobos. Esta cosa es real, hijo. Este String Demon no puede ser más difícil. Tonterías. Oh, mames, qué asco. Comunidad Ya puedo ver la 2.2 saliendo antes de 2020 Drop, Top. Clau.